y bienvenidos a mi canal aquí estamos en Minecraft y bueno hoy os voy a enseñar cómo hacer una casa pero con ordenador con frigorífico con sillas con mesas con bateres mont y montones de cosas nuevas etcétera y eso lo he instalado gracias a Forge que que gracias a Forge y que también había otro mod bueno ese mod el mod que tenemos aquí que hay bateres y, y etcétera Aquí como veis, eh, ah, pues es de un mod de, de muebles, de sofás. Y, y, y también hay otro mod que, es, que, hace, que hace las texturas más redonditas. Por ejemplo, los aldeanos son más feuchos y, y el sol es redondo. Y bueno, vamos a empezar a construir la casa aquí. Y a ver y después nos enseña y también la tele también la también te puedes sentar en el váter yo pensaba que no puedes, puedes sentarte en el sillón un montón de cosas puedes encender la televisión y en el ordenador puedes hacer el ordenador de aquí de Minecraft puedes hacer bastantes cosas puedes te ponen eh, cosas así que tienes que comprar así como um, anuncios algo así lo típico que salió aquí, pero es que este Minecraft es más moderno, este mod hace que sea más moderno porque en el Minecraft de siempre no es así, solo hay hornos y nada más. Y bueno, ya estoy empezando. Y, ah, sí, y antes, en ese templo de las narices, yo quise que alguien puso el listillo que puso la TNT activa, donde había un montón de cofres, cuatro cofres, había diamantes y un montón de cosas, y paz este eso, es que vamos. Y después que hizo una trampa anticotillos con do... para dos jugadores, con... por alguna vez si fuera a jugar con dos jugadores y ¡paf! Se me quema la casa y lo tuve que volver a construir. Es que esto es increíble. Joder, es que no lo entiendo ni yo. No sé cómo ha podido pasar esa cosa. ¿Quién fue el listillo que puso la TNT? Eso es lo que me estoy preguntando porque yo no la puse. Y es que no entiendo. Es que no lo entiendo, que es muy raro Me da mal que no estaba en modo experiencia Y no, me da mal que no me morí Porque si no, vamos todas las cosas Un montón de cosas Y bueno, voy a construir aquí la casa Como veis Y sí, aquí sigo construyendo la casa Y bueno A ver Y... Ah, sí, y... En el váter Ay, y bueno... En el próximo capítulo eh, empezaremos, eh, seguiremos construyendo la casa. Y adiós.